Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a reparar este... estos anteojos fíjense, estos llevan aquí un, unos LED fíjense aquí, si movemos el interruptor este LED no está prendiendo, sin embargo aquí, en el otro lugar, fíjense está prendiendo ahí el LED, ¿verdad? Bien, entonces vamos a tratar de repararlo y vamos a... vamos... A ver, vamos a desmenuzar esto y vamos a ver cómo está construido esto de aquí De tal manera que podamos repararlo Bien, entonces vamos a iniciar destapando esta parte Como este tal está bien, vamos a destaparlo y vamos a ver cómo está hecha esta parte Ya que está funcionando bien y de, de esa manera vamos a poder reparar esta otra parte Esta otra patita Bien, entonces vamos a desarmar aquí fíjense podemos apreciar lo siguiente aquí, aquí está el interruptor ¿sí? vamos a fíjense aquí tenemos una pilita una pilita y aquí está la parte la parte positiva de la pilita esta pilita es de 3 voltios ok, entonces fíjense vamos a mover la pilita voy a sacarla entonces vamos a sacar la pilita para observar mejor fíjense, sacar la pilita, vemos una patita que está por debajo de la pilita, es decir, haciendo contacto con el lado negativo de la pila de 3 voltios. La parte de abajo hace contacto con el lado negativo, mientras que la parte de arriba está haciendo contacto con el lado positivo de la pilita. Entonces, la parte de abajo es el lado negativo del diodito, del diodo, ¿verdad? Entonces, ese debe ser el cátodo. Mientras que la parte de arriba es el lado positivo del diodo, debe ser el ánodo. Muy bien, entonces, de tal manera que al. al mover el interruptor fíjense entonces el diodito prende verdad ahí está haciendo contacto ahí prende el diodito muy bien entonces de esa manera debe estar también debe funcionar también el otro lado muy bien ahora que ya hemos investigado ya sabemos cómo funciona vamos a volver a poner esto en su lugar Bien, ahí está prendiendo nuestro dedito Muy bien, entonces vamos a ver qué cosa está pasando con este diodo No, no está encendiendo Para eso vamos a destapar primero esta parte Muy bien, aquí está destapado Bien, ¿qué observo aquí? En primer lugar, fíjense la parte positiva de la batería Entonces no hay ningún, ningún alambrecito Como lo teníamos en, el, en, en la pata anterior No hay ningún alambre que llegue a la parte positiva de la batería ¿Sí? Muy bien, entonces es posiblemente, posiblemente se haya desoldado No está aquí Bien, además Vamos a ver, vamos a mover Fíjense, estoy encontrando dos baterías, estoy encontrando dos baterías de 3 voltios cada una, que han estado una encima de otra. Fíjense, esta, esta batería, esta pilita o batería, ha estado aquí haciendo contacto con el lado negativo del diodo, es decir, con el cátodo. Fíjense, porque este es el lado negativo de la batería o pilita, este es el lado positivo, ¿sí? este es el lado positivo. Muy bien, entonces ha estado así esto y esto estaba encima, es decir, las dos pilas están en serie. Si cada una es de 3 voltios, entonces estaría, al estar en serie, estaría, estarían dándonos 6 voltios. Los diodos no trabajan a 6 voltios, al menos estos dioditos de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es, no sabemos por qué el fabricante lo ha puesto así, quizás haya sido un error, pero lo que vamos a hacer es medir primero el voltaje en estas baterías, a ver si efectivamente las dos, las baterías están cargadas, y también vamos a ver si el diodito está funcionando. Bien, entonces vamos, vamos allá. Fíjense, aquí tengo, por ejemplo, este diodito, este diodito que es de 3 milímetros, al igual que este. Vamos a probar este diodito entonces la patita más corta es el cátodo y va a ir conectado a la parte negativa de la pila mientras que la patita más larga es el ánodo que es la, la parte eh, positiva del diodo y va a ir conectado a la parte positiva de la pila o, o batería, fíjense fíjense cómo se enciende ¿Sí? bien, entonces vamos a cambiar este diodo y lo vamos a poner, lo vamos a, lo vamos a poner en lugar de este este no enciende Bien, entonces vamos a desoldar y vamos a hacer todo el trabajo para poder reemplazar el diodito. Y vamos a usar una sola batería, ya no dos, porque seguramente pues al usar dos baterías ha quemado el diodito. Bien, entonces vamos manos a la obra. Muy bien, acabamos de cortar la patita más larga que es el ánodo y esta partecita la vamos, la vamos a soldar aquí mientras que vamos a desoldar aquí para poder soldar este diodito aquí de esta manera, así lo vamos a soldar en su lugar, vamos a desoldar aquí listo, ya está desoldado, este dedito ya no, ya no nos sirve, vamos a soldar este en su lugar ahí ya lo tenemos soldado ahí ahora sí vamos a ponerlo en su lugar pero antes vamos a probar el diodito con la pila a ver recuerden parte negativa al cátodo parte positiva al ánodo vamos a probarlo a ver encendamos aquí ahí está ahí enciende verdad ahí lo vemos enciende nuestro diodito bien ahora sí vamos a Vamos a colocarlo en su lugar. Muy bien. Las patitas están muy largas, así que la vamos a cortar. Vamos a cortarle un poquito aquí, con cuidado. Y también aquí. Y pongamos la pilita. Vamos a probar ahora el diodito. Fíjense, ahí está el diodito. Vamos a probarlo. Ahí está, encendiendo. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces aquí para que no se mueva, bueno esta, esta otra pilita la que había venido, recuerden vamos a ponerla aquí para repuesto, pero aquí para que no se mueva vamos a ponerle una, una cintita, una cintita, una pegatina o algo así, bien. Muy bien amigos, entonces parece que ya lo tenemos listo, veamos, veamos esta patita, ahí enciende bien, ahora veamos la que hemos reparado, ahí lo tenemos. Sí, muy bien, ahí está entonces nuestros LED ya funcionando correctamente. Muy bien, eso sería todo entonces en esta reparación, hemos aprendido un poquito más sobre el funcionamiento de diodos LED.